Esto... Esto no pinta bien. Rose, ¿ya has llegado? Sí. Me estoy acercando a la torre ahora mismo. ¿Qué demonios está pasando? Obri está canalizando la energía de todo el Helios en un fútil esfuerzo por cerrar la fisura. Pero lo está empeorando. La energía exótica se está filtrando por todas partes. Tenemos que llegar hasta allí antes de que sea demasiado tarde. Toma la entrada de la base hacia la torre y sigue hasta que encuentres un ascensor de servicio grande. Úsalo para llegar a la parte superior de la torre y detener a Obri. Es un plan tan bueno como cualquier otro. ¿Y luego qué? Luego mantén controlado a Obri mientras uso la investigación de tu hermana para cerrar la fisura correctamente. Pero no tenemos mucho tiempo. Date prisa, por favor. Esa debe de ser la torre de Tesla. ¿Quién anda ahí? ¿Nicola eres tú? ¡Seas que seas tú! ¡Márchate! ¡Estoy ocupado! ¡Obri! ¿Parece que necesitas ayuda por ahí arriba con esas ecuaciones? Rose, ¿todavía sigues viva? Eh, mira, estás demostrando ser más difícil de matar que tu hermana. No eres ni una décima parte de científico de lo que fue Aida. Oh, no te preocupes, Rosie. No necesito ser igual que tu hermana para recuperar el puesto que me robó. Todo lo que necesito es más tiempo y menos interrupciones de los familiares de los muertos. ¡So que pares! De aquí no pasarás. Mira, Rose, admiro tu determinación, de veras que sí. Pero ahora mismo necesito concentrarme en evitar una catástrofe. Obri, él sabe lo que has hecho. Tesla lo sabe. <risa> claro, buen intento. Estoy cerrando la fisura y salvando a Helios. Nicolás solo sabrá lo que yo le cuente. De esta no puedes salir con mentiras. Está de camino, Obrey. Lo sabe. Oh, por favor, ya no te queda ninguna carta más por jugar, Rosey. Qué patético. Me desharé de ti igual que me desharía de Benny si tuviese que hacerlo. Toma todas tus amenazas vacías y... ¡Oh, señor! Me alegro de que esté aquí. Creo que debe de haber algo erróneo en... ¿eh? Nicolás, ¡Señor! Rose, serías tan amable de tomar el ascensor hasta la parte superior de la torre. En breve necesitaré tu ayuda.